Bueno, hoy tengo a María José porque le he engañado para hacer un tag, ¿vale? Vamos a hacer el tag de los compañeros de piso o de la convivencia Ya sabéis que hemos hecho algunos tags anteriores, como el tag de los novios que os dejo aquí Y bueno, nos a hacer los tags, ¿no? Porque son divertidos Entonces, hemos visto uno que es sobre la convivencia de los compañeros de piso y queríamos hacerlo Así que, bueno, hemos preparado estos cartelillos, como veis es decir, eh, por un lado está el nombre de María José y por otro lado está mi nombre Es decir, según vayamos eh, haciendo la pregunta, tendremos que decidir quién de los dos eh, es el que es más A ver, venga, empezamos, ¿no? Primera pregunta ¿Quién es el más maniático? Bueno, yo tomo claro ah, bueno. <risa> A ver, ¿y por qué? Diles ¿por qué eres la más maniática, no? No vamos porque a ganar. Es, es que yo soy maniática, es que tengo este es un desastre, entonces pues yo soy la más. No, no, no es así. Sí. Es que eres, es que eres maniática para, pa la limpieza. Maniática para dónde hay que ir, dónde van sus cosas, porque las cosas siempre las tienen que colocar en su sitio. O sea, a oído he oído la expresión esa. ¿Dónde está eso? En su sitio. Pues ella igual, todo está en su sitio, y yo la verdad que no es sé el sitio de las cosas, porque... Porque no le importa atención. Bueno, vale, ya está. ¿Quién tiene peor despertar? Tiene peor despertar y peor ir a dormir. Porque sí que es verdad que, mira, cuando yo me suelo levantar antes, porque entro a trabajar antes y demás, y el fin de semana yo no soy de los que se queden en la cama hasta las 10... No. Bueno, yo me levanto pronto. 8, 9. Nos levantamos pronto. Lo que pasa es que este se levanta antes. Se, bueno, se despierta antes. Entonces, ¿qué se dedica? A darme por saco. No es así tampoco. Sí. Entonces <risa> <risa> yo me cabreo. No es así. Y cuando nos vamos a dormir, yo para dormir es que tengo sueño. Eh, me acuesto para bueno. dormir. Y él es que se dedica a hablar. Me empiezo a hablar porque durante la tarde no hay A ver, tiempo. porque a mí me pasa que cuando durante la tarde estás haciendo otra cosa Estás haciendo cosas del trabajo O estás mirando tus cosas Tienes el tiempo para ti, ¿no? Entonces cuando llega la noche y estamos ahí en la cama Pues es cuando me <risa> apetece hablar claro. Pero vamos, que eso yo creo que le pasa a mucha gente eso no No, a mí no Ella dice que está a dormir ¿Quién es más conciliador? Lo tengo claro qué? Conciliador Sí yo soy más conciliado sí, pues yo, lo bueno que tengo de ser un pasota Es, es que, que Es que yo, ella se enfada por cosas ridículas Has dejado una amiga, es verdad Te enfadas por cosas que no tienen sentido En cambio yo no, yo soy más, yo la verdad que me tomo la vida más de cachondeo A ver, no hombre, no, que no paso de todo Pero me tomo la vida más cachondeo y ella, cuando, ella como se enfada más que yo pues yo intento siempre que no se enfade, que no se enfade tanto. Siguiente pregunta. ¿Quién es más fiestero? Mm, lo tengo claro. Ella, clarísimamente. Yo ya tengo una edad... Está viejo. Que antes... A ver, yo he sido muy fiestero. A ver, no hace... A te... ver, si sale, sale, pero le cuesta más. Es que ya eso de ir a los bares y tal, juntar... Bueno, eso de ir a los bares ya es? se acabó. Ya ni eso. <ríe> no, a ver, yo soy más de ahora. Me he, vuelto más, en... de, me he vuelto más de tranqui, de salir, tomarme una cerveza con los amigos, una copichuela. Pero eso de es estar hasta las 7 de la mañana y ah, pam pam pam, todo con todo. el reggaetón que me duelen los oídos, sí. ella sí, ella aguanta eso. Pero, pero yo tampoco todos los días. Bueno, es que no salimos tanto ya. Pero Oye. que, pero que, bueno, es que no, no salimos tanto, como ¿no? digamos, a salir Mentira, salimos todos los días a trabajar. Pero de fiesta no estamos saliendo del y de, de la hostia. Bueno, en fin. ¿Quién tarda más en la ducha? Bueno, a ver, yo, a ver, no, mira. Le gusta gastar agua. Ese es el resumen. Es que. No es mira, que sea muy limpio. Es que le gusta ¿Cómo que no sea muy limpio. Me está hundiendo la miseria. No ¿Qué? es así, no es así. Sí, a ver, sí, no, sí, sí, sí, no. Yo tardo más porque me gusta el sonido del agua cuando cae por mi papá, cara. Que no la... gasta agua. <risas> que le tengo que topear con no el pierna y el rifo ¿Quién es más cantarín? No. no. No, ni nada. Yo no soy cantarín. No. ¿Qué cantarín soy yo? Si yo canto... Bueno, a todo esto, ¿sale? tengo dos LP sacados. en no solo magia, que os dejaré por ahí los enlaces. Que tengo dos videoclips. Con José. Dos grandes éxitos. uno salgo yo? la, de, la, de, la de Pepita, no, esa no, esa no, esa no la contamos como gran éxito. Vaya por allá. Bueno, también salimos... Bueno, es verdad, hemos cantado tres veces en no solo magia. Pero a ver, yo no soy de de andar cantando tampoco, o sí, no lo sé. Bueno, si tú lo dices... Canta, eh, pero canta mal. Bueno, pues ahí no te... Bueno, es que canto como... Yo de pequeño, en mi pueblo, hicieron un coro de la iglesia y el cura me echó, porque... Puedo no, imaginar. Me echó a mí y a mi amigo Oscarín, porque nosotros cantábamos y como yo tengo una voz, yo tengo voz de tenor, es decir, tengo una voz grave, alta, pues no, no acompasaba. La gente eran niños de... Éramos niños de... De 10, 12 años, pues imagínate las voces esas de Joselito, suavecitas, y llevo yo, ¡Oh, oh, oh, oh, oh, y Oscarín queda como yo, pues los dos para afuera. No ¿Quién es, quién es, quién es más activo? Uf, tú, sin duda. Yo no, a ver, yo soy activo, pero en casa no soy nada activo. Uf. Yo, mira, yo no paro Ni fuera tampoco No, yo no le, ya sabrás En el trabajo yo no paro No salimos a pasear todo eso vamos a pasear Hombre oh, madre mía Y es un paseo, eh Es que una cosa es dar paseo Y otra cosa es hacer La maratona en Nueva York <risa> no. Perdóname No No Tú, que lo tuyo no son paseos Y luego sabes cómo va paseando? Me eh, hace una gracia Porque va como si hubiera un incendio A apagar el fuego Entonces, yo hay días que tal Pero ojito, eh que yo también corro cuando quiero, y cuando voy yo a acelerar un poco, es que hay prisa, es que hay prisa, es que no sé qué, es que, es que hay mucho Pokémon. No, ¿Es verdad? no, no. cuando no, no, sí. no hay incursión y cosas así. Es verdad. ¿Quién es más comidón? Está clarísimo un cuestión de peso, pero vamos a ver, no. pero no es que sea más comilón. es que me tiene matado de hambre, no es que sea más comilón. ¿Es que le gusta comer a toda hora? No, a ver, yo sí que es verdad que el dulce pff, me pierde, el chocolate me encanta y tal, y, a, y ella no come nada de dulce, cero. A ver, sí como, no. Mira, pero muy poco. No come nada de dulce. No, no eres de comer dulce, no digan tal, no es de eso. Yo sí soy de comer dulce, pero bueno, ya está. A ver, soy ¿sí comidón, pues sí. Como muy rápido también, porque estoy acostumbrado a comer súper rápido. Yo desde crío y desde pequeño en mi casa siempre comíamos rápido. Y que sí, que ella come como, como, no sé, despacio. Pero vamos, yo qué sé, que yo siempre tengo hambre, ¿sabes? Siempre. Siempre tengo no, hambre. Toda la hora. Que eso dicen que es bueno tener siempre hambre, porque si te quedas con hambre. <risa> <risa> Si te quedas con hambre, es que no comes todo lo que debería. de claro, comer. Claro, porque te tengo recortado. Claro, Venga, a ver, ¿quién es más despistado? ¿Despistado despistada? Mm, yo. Yo soy más despistado. Pero yo, a ver, yo soy más despistado. No es que sea más despistado. Es que ella se fija en todo. Y yo... No nada. <risa> no, yo me fijo... A ver, yo me fijo mucho en la gente y te lo digo muchas veces. En cosas que hace la gente y yo me fijo mucho, ¿Qué pasa que paso. Porque yo soy más de espíritu libre de decir, me la suda ya todo, yo ya estoy dado de vueltas. Sí, sí. ¿Sabes? Que es que hay cosas que no. Es so pero, bueno, despistado, yo también tengo una táctica, que le digo siempre a tu padre eso, lo de. Lo de es? que yo me hago el tonto de maravilla. Yo, mi abuela, uno de los mejores consejos que me ha dado, mi abuela, la, bueno, mi abuela materna, uno de los mejores consejos que me dio siempre fue, me decía siempre de pequeño niño, tú la gente que piensen que eres tonto. Porque así te subestimarán siempre. Entonces, yo siempre me hago... El tonto me lo hago de maravilla. Y hacerme el tonto más librado de cosas que en esta vida que no veáis, ¿eh? Pero bueno, no es un consejo tampoco muy bueno para dárselo a la gente, Hasta ¿no? el tonto. Bueno, está bien cosa que eres el tonto. A ver, otra preguntilla, ¿no? Venga. ¿Quién es más limpio? A ver. ¿Quién es más limpio? No es quién es más sucio. Porque yo no soy sucio. No, no eh, de higiene no estamos hablando. Estamos de hablando de limpiar. limpiar. Ella es, mira, tiene, atentos, eh, tiene, un trapo para los muebles un trapo para la cocina, un trapo para el baño, una esponja para el baño, un cubo para no sé qué, un no sé cuánto, tata, tata. mira, tenemos, tenemos el armario que parece la sección de limpieza del Mercadona, te lo juro, por Dios, hay más botes ahí, mira, tenemos productos químicos para iniciar una guerra contra China. Se Así os lo digo. No Exagerado no, es así. Y luego, cuidado, ¿eh? No cojas el trapo... Equivocado. equivocado porque... Hombre, pues claro. Hay títeres. Como cojas el trapo... ¡No limpiar! Hay títeres. ¿Qué? Vamos a ver. El trapo del baño es del baño, no para el mueble. Pero es que en el trapo no pones baño ni mueble, ¿eh? Yo veo trapo, trapo. Pero si se van por colores. ¿eh? Que eran colores de altar, pues eres el el altónico. Señores, eres el el al porque yo ya, a mí que me lo El taco del baño es verde, no hay más verde. verdad porque lo dice ella. Sí, no. Es lo mismo que. Esto es lo mismo que lo de. Bueno, es que va a haber polémica aquí. Mejor venga, vamos a dejar venga. ahí el tema porque va a haber polémica. Y, no. y este no. tal para pasarlo bien. Cuesta, y no para discutirlo y tal. No, no, no, que no, que no. Que venga. No. Que no, que no, que no, que no, que no iba a contar nada. Yo creo que voy a dejar el tema porque nos vamos a liar aquí. Y no me interesa. No me interesa. Soy un tío muy conciliador. Sí. <rég attends> venga, sí, te va, la última ya, eh. Vale. Sí. sí. Eh, la última, son pocas preguntas. ¿Quién es más dormilón? yo me he dormido, no. mentira Tú <risa> duermas ahora yo duermo a mentira no la siesta vale ahora ya me voy a pecho de cubierto ¿verdad? la siesta sí que es verdad que no la duermo en toda la semana nada más que sí, fin de tampoco. semana vale pues ayer me dice, vamos a ver una serie, ¿qué tal? Y siempre vemos la serie juntos, a la de comer o tal. Pues ayer aprovechó la siesta mía <risa> para cargarse una serie ella sola. Cabrón, que la serie para mí era una puta mierda. Que no le gustaba. Era una mierda. Que no le gustaba, me dijo. La serie no, y dije, puta, la mía. Y la vi entera. Pues me parece... Pff, eso me lo más, lavado, eso sí. es lo más sucio que me ha hecho ella en bus. Sí, vamos. Pero vamos, que, que dormidón, dormilón entre comillas dormilón porque duermo la siesta, pero no, tampoco, por el, duermo mucho menos que tú Tú te metes en la cama y te duermes ese es el problema tuyo, de no meterte en la cama y dormir Y pero... yo no me duermo tan fácil Y, y duermo, no ¡Ah! Y... ¡Que no! Mentira yo Se no pone me el bracing así Y ronca Y a dormir Y él... <risa> <risa> no rompe, bueno, ya nada. está Venga. Bueno, chicos, que si... Que si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, leer like, compartid, tal, todos los domingos subiré vídeo y si tenéis algún tag que proponernos para que hagamos o para que yo haga, ya sabéis, lo dejéis en los comentarios, ¿vale? Que están muy bien estos los tags, haré más tags seguramente, ¿vale? Así que nada, chiquillos, nos despedimos. Adiós.